Pues la TRE Gran Canaria es una carrera de trail, una carrera por montaña eh, cuya modalidad clásica, la llamada tra Gran Canaria con el mismo nombre del evento, atraviesa la isla de Gran Canaria de mar a mar. Con los años este concepto ha ido evolucionando y ahora mismo tiene hasta seis modalidades diferentes y es una de las pruebas punteras a nivel mundial en esta, en esta modalidad deportiva. Y dentro de esta evolución eh, el equipo se planteó también que si estábamos abriendo eh, las puertas de la, de la Tres Gran Canarias para que casi cualquier persona pudiera participar de ella y, y, y sentir el orgullo de pasar por ese arco de meta, pues el planteamiento siguiente fue incluir también a las personas con cualquier tipo de discapacidad y de ahí surgió eh, la idea de esa nueva modalidad eh, categoría que es la Tres Me dedico al deporte desde que era un niño, desde muy joven, siempre he hecho deporte. Eh, hubo un, un, un impasse de tiempo, eh, cuando cumplí 17 años, que tuve un accidente de moto y como consecuencia del mismo, pues perdí la pierna derecha. El tema de la Trans Gran Canaria fue porque ya las carreras que estaba haciendo, eh, ya iba cumpliendo objetivos. Objetivos personales y objetivos, entre, de alguna manera, colectivos para personas con discapacidad. Es decir, yo siempre, desde que tengo la discapacidad, eh, siempre digo que si, yo puedo hacer, que, que si tú puedes hacer algo, yo también soy capaz de hacerlo. A lo mejor con más o menos dificultad, pero si tú puedes, yo también puedo. Ahora yo digo, si yo puedo, tú puedes. La Trans Gran Canaria, como te decía antes, me cambió la vida. O sea, pero en todos los aspectos. O sea, yo aplico el sacrificio, el, el, la tenacidad. El, el ímpetu, la fuerza eh, que yo apliqué en la Gran Canaria, lo aplico en mi vida diaria. O sea, para mí no hay obstáculo que se me ponga. Y si hay algún obstáculo, pues intento, en la medida de lo posible, sortearlo y seguir. Si yo consigo hacer la Gran Canaria, que la voy a hacer, sí o sí, tengo otro objetivo bastante fuerte. Y es que me gustaría, de hecho ya me he dirigido a la organización para que me pasen información, hacer el, la Mont Blanc. La idea es que en la medida de lo posible cualquier persona que se plantee que tiene capacidad física para hacer cualquiera de los recorridos de la Transgran Canaria pueda hacerlo sin ningún impedimento. Tú no puedes limitar a una persona porque le falta una pierna, le falta una mano o vaya en silla de rueda. Todos tenemos los mismos derechos y obligaciones con la sociedad y con nosotros mismos. Entonces yo creo que te impidan hacer un deporte porque te falta una pierna o te ponga cualquier tipo de impedimento. A mí me parece sinceramente que es, vamos, no entra dentro de la condición humana.